mil años más tarde. Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y les voy a mostrar cómo descargar casi la saga completa de los Final Fantasy Radio. Bueno les voy a dejar el link de, de todos estos archivos WinRar si no tienen WinRar les dejo el link ab aquí abajo en la descripción de este video solo les voy a mostrar dos porque como son muchos y no quiero alargar muchos videos pero casi lo mismo con todos solo hay dos que son diferentes el fones de 1 y el fones de 2 que son por septic el 3 y el 5, el 6, el 7. Ah sí, también está el 7 que es el último texto 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Son por el chivo que solo los trae y listo. Les va a dejar esta carpeta y este es el juego. Le van a dar clic derecho. Enviar al escritorio de directo y tienen el secreto y la, la instalación del Finance Preview 2 y 1 y es, este, es este archivo .le lean en, en sí tal vez el grabador de pantalla no muestre esto pero son los permisos no. del administrador para ejecutar el archivo .exe le, le vamos a dar en sí para que abra el archivo aquí nos encontramos con el instalador de un ojo. le damos siguiente siguiente a mí me sale eso porque ya lo tengo instalado siguiente y está bueno aquí, aquí a mí me lo está desinstalando porque ya, ya yo lo tengo instalado Y ya cuando ha terminado y cuando vuelve a pegar, lamentablemente a mí me pasa esto. Dos mil años más tarde. Vamos a olvidar. Ajá, como a mí ya se me ha terminado, le doy el... Salido. Aquí voy a borrar esta carpeta del Funicular 3 y de 6 porque tengo los archivos que borrar y yo los voy a borrar. Esa es la sección de datos de cada uno que uno, lo borro. Yo lo borro, ustedes no lo borran, para los tontos <risa> Y bueno gente, esto es todo, espero que les haya gustado este video